Este, eh, este fin de semana falleció el padre del presidente de la República Dominicana, doctor Danilo Medina, Juan Pablo Medina, Juan Pablo Medina, que murió ya por longevidad. Este señor tenía aproximadamente cien, más de 100 años, eh, 102 años, si no, si no me falla el apunte que tengo aquí, 101 años de edad falleció el señor Juan Pablo Medina, padre del presidente Danilo Medina. Y ayer, eh, en la funeraria Blandino, tengo entendido que se llevó a cabo eh, eh, sus, su celebración fúnebre, donde diferentes personalidades del ámbito político-empresarial eh, fueron a darle el pésame al presidente de la República, Danilo Medina. Juan Pablo... Eh, Medina fue agricultor, fue agricultor y además de eso era un hombre muy querido eh, eh, en su pueblo. Eh, el presidente lamentó mucho la muerte de su padre, pero esto tiene una connotación política. Dos figuras fueron a darle el pésame. Bueno, el presidente, expresidente Hipólito Mejía se esperaba que fuera, pero lo que sorprendió a muchos politólogos, historiadores fue esa imagen la presencia del expresidente doctor Leonel Fernández Reina muchos dijeron que él no iba y fue, e incluso suspendió algunas actividades que tenía para ir a darle un abrazo y a darle ese pésamo personal eh. señores, la política compadre la política yo colgué, yo colgué mi cuenta personal de Instagram porque eso, esa imagen, y dicen por ahí que una imagen vale más de mil, que mil palabras. Esa imagen que ustedes están viendo ahí, esa imagen da cierto, cierta paz. Para que ustedes vean, en medio de un dolor, en medio de un dolor, como es la pérdida de un padre, no importa que haya sido por, por, por la edad, por lo que sea, perder un padre, o una madre, o un familiar querido, una persona querida, duele. Porque los seres humanos realmente no estamos preparados para ver partir a nuestros seres queridos. Entonces, dentro de ese dolor, esa imagen de Danilo Medina y Leonel Fernández dan paz. Ahora mismo al escenario político, dan paz a la República Dominicana. Porque esto muestra, independientemente de la hipocresía de lo que usted quiera decir, esto muestra... Que en estos dos pilares de las políticas, estos dos líderes de las políticas, hay un corazón, hay sentimiento y hay un lazo de amistad de más de 30, 40 años de militancia política juntos. Y que han podido juntos, ambos, en cierto punto de su vida política, apoyarse para lograr objetivos, como fue el apoyo que le dio Danilo Medina al expresidente Leonel Fernández para que pudiera ser presidente y le dio apoyo eh, siendo parte de su gabinete. Entonces, esto me, me, me llena de satisfacción, me llena de tranquilidad, y una luz en el fondo, allá, en el fondo, fondo, fondo, pero una luz, una luz es una, una luz, no importa lo pequeño o lo, lo grande, es una luz, de que en las próximas elecciones, de octubre y de mayo de 2020, del próximo año, nuestro país seguirá en paz independientemente de los resultados. Mucha gente, incluso en estas elecciones internas, tanto del PLD como del PRM, en las elecciones abiertas y cerradas, cuando los resultados, ah, vaticinaron que se iba a quemar el país, que se iba a acabar el mundo, no, no, no, el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina son dos gente inteligente, señores. Son dos personas pensantes, dos personas que tienen intereses en este país. Entonces, ellos no van a hacer lo que van a encender la llama de un debacle de este país, de una guerra civil en este país. Yo entiendo que no. Pueden detonarlo otros, otras variables como lo es la delincuencia, el narcotráfico organizado, el sicariato, eso sí puede detonar. Pero de Danilo Medina y Leonel Fernández, no, eso usted jamás lo va a ver. Y para muestra un botón, esa, ese pésame que personalmente fue Danilo Medina, digo, eh, eh, Leonel Fernández, a dárselo al presidente Danilo Medina, deja mucho, deja mucho, Deja mucho de qué hablar de estos dos pilares de la política dominicana. Así que yo los felicito a ambos. Y esos canchanchanes, eh, eh, jauchadores, como se dice aquí en el Cibao, esos que viven metiéndole leña al fuego, que se bajen de esa nube. Que se bajen de esa nube. Y cuidado con lo que pueda pasar ahí. ¿eh? Y cuidado.